Feeling boy, baby. Tú sabes bien que Dios permitirá que algún día te pueda abrazar Lo que sentimos es tan fuerte, solo debemos esperar Y la distancia desaparecerá que sentimos es tan fuerte, no nos debemos preocupar Porque algún día a mi lado vas a estar su amor es tan fuerte Que ni la misma muerte no podrá separar su amor es tan fuerte Que tú seas mi princesa Que tenga que luchar con la naturaleza Tú eres mi bebé, eres la ilusión Eres la canción que está en mi corazón Lo que sentimos es tan fuerte Solo debemos esperar Y la distancia desaparecerá Lo que sentimos es tan fuerte No nos debemos preocupar ¡Suscríbete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 Estudio 8 DJ Chucky Pro Chucky